Ministro del área, eh, para referirse a esto, este informe brindado obviamente también hoy por el presidente a través de estas palabras. Ministro, le agradecemos que nos acompañe esta noche, a quien que no me pierda le damos la bienvenida. Muy buenas noches Cecilia, eh, eh, muy agradecido por la invitación que nos dan, a quien que no me pierda. Entonces, eh, para mostrar que la economía está como dice nuestro presidente Luis Alberto Arce Catacora, en crecimiento, en un proceso de aumento de muchas variables y eso se nota en varios indicadores que les quiero mostrar. Por ejemplo, el índice de inscripción de nuevas empresas, ya comparándonos abril a marzo 2021 contra marzo 2022, ya no... Mostrando lo que era el 2020, porque nos decían hay efectos rebote. Ya han pasado de 4.500 a 5.078 nuevas empresas. Entonces, Juan Carlos, ahí hay un incremento del 11%. De abril del año pasado a abril de este año. Claro, y okay. es con nuestra propia gestión, Ajá. no con el evento el del famoso efecto rebote que querían señalar. Igual, de la misma manera, las, el valor de las ventas de servicios facturados está aumentando en 20%, de 106 millones a 127 millones en el sector de servicios de transporte, en restaurantes, perdón, en servicios de la parte hotelera está aumentando de 44 millones a 60 millones, un 106%, a 90 millones, perdón. La inflación la tenemos plenamente controlada, al mes de abril era 0,4, a este mes es 0,78. Las exportaciones también hay en pleno aumento de 3000 millones a 4 ,200 millones. Las importaciones también en pleno aumento de 2.600 millones a 3.500 millones un saldo comercial que se sigue manteniendo de manera importante de 527 millones a 698 millones las remesas de los trabajadores también en aumento esto es marzo o abril del año pasado a marzo o abril de esta gestión Ajá. 337 millones a 395 millones el ahorro financiero los depósitos también en aumento de 29 mil millones a 31 mil millones de dólares, 7%. Número de cuentas también aperturadas en el sistema financiero, aumentando en un 9% de 13 mil a 14 mil 128. Perdón, ministro, enseguida me va a seguir mostrando los, los datos que por lo que estoy viendo en sus cuadros apuntan todos a cifras positivas. Es decir, cifras de crecimiento, ¿verdad? El crecimiento. Ahora, estas son cifras, eh, no dejan de ser cifras macroeconómicas que son importantes dentro de la economía del país. Pero hay cuestionamientos que se han venido escuchando hace tiempo y quiero que escuche uno de ellos con relación a esta macroeconomía, pero cómo la percibe la población. El cuestionamiento vino hace algunos días en una entrevista con una emisora en La Paz del expresidente Evo Morales con relación a la economía y, el, y cómo la siente en el bolsillo del ciudadano. Escuchemos lo que dijo en esta entrevista el expresidente. Un pedido permanente, que faltan obras, no hay movimiento económico, estas demandas es permanentes. Y al tiplano boliviano se quejan, está 30, 40, máximo 50 bolivianos al jornal. ¿Eso que significa? Que no se siente el cambio económico, está mejorando la economía, pero no se siente la familia. Bien, escuchábamos lo que decía, hablaba el presidente, el expresidente Evo Morales en estas circunstancias sobre la falta de obras, sobre el jornal y cómo ha disminuido el jornal en el ingreso del trabajador. Y claro que no se siente el cambio económico, esa era su frase. Esta mañana, en el bolsillo de los ciudadanos bolivianos, esta mañana, respecto también de la economía y cómo... ¿La siente o no el cambio económico el presidente Luis Arce? Decía esto en la conferencia de prensa en el edificio de gobierno. y La economía, felizmente, hace ya bastante tiempo atrás nos ha empezado a dar indicadores muy positivos de incremento de crecimiento que se están sintiendo en los bolsillos de cada uno de los bolivianos poco a poco y la gente lo sabe. No es necesario que desde el gobierno nacional lo recordemos, porque poco a poco vamos, vamos viendo cómo mejora el empleo. Ministro, ¿se siente o no se siente el crecimiento económico? Hay dos criterios, el del expresidente Evo Morales y lo que nos ha dicho esta mañana en la conferencia del presidente. Usted es en la cabeza del Ministerio de Economía. ¿Hay crecimiento económico? ¿Se siente en el bolsillo del boliviano la economía? Bueno, en varios sectores de la economía, estaba mostrando los datos, hotelería, transportes, restaurantes, construcción, manufactura, exportaciones, eh, las import que están demandando los distintos sectores, no es un solo sector el que demanda importaciones en términos de insumo, la parte agrícola también demanda insumos, bienes de capital, es un incremento de varios sectores, de varias variables, el empleo también está aumentando, la tasa de participación en el mercado laboral ha llegado a un 75% de la población en edad de trabajar, o sea, del universo de población en edad de trabajar, el 75% Juan Carlos y Cecilia está participando en el mercado laboral. Yo quiero mostrar, si me permiten, eh, no vamos a decir el medio pero uh -huh. ahí, ahí te lo muestro a ver no la propaganda a otro medio uh -huh. de comunicación pero ahí dice que contrariamente los jornaleros están ganando entre 80 a 200 bolivianos dependiendo del volumen y la infraestructura de envergadura que tiene la, la construcción uh -huh. entonces el lo que otro me día... muestra es una declaración de eh, trabajadores del sector de la construcción que hablan de un jornal que ganan entre 80 y 200 bolivianos. Exacto, entonces Ajá. ahí se está revelando que no, no son los niveles que se estaban señalando anteriormente. Y eso se debe, si me permiten terminar, a una percepción. Una cosa es la sensación térmica y otra cosa es medirlas con, la con el termómetro. Nosotros estamos mostrando datos sec de sectoriales, no totalmente agregados, sectoriales, de varios eh, elementos de varios sectores de la economía que se están reconstruyendo y están creciendo comparados contra el 2021, ya no contra el 2020. Entonces, eso se ve también que eh, en términos de empleo se está aumentando la cantidad de personas que trabajan, ya son a la fecha más de 1.1 millón de empleos nuevos que se han generado, nuevas empresas que estábamos mostrando y adicionalmente la tasa de desempleo que estaba en 11,6 en su Pico más alto el, en julio 2020, ahora está cercano al 5.3. Generalmente estábamos cerca, eh, en los niveles del 2019 en 4.8. La recaudación tributaria ya está ha sobrepasado el nivel que se tenía el 2019. Entonces ya no estamos acercando y superando los niveles prepandemia. Con estas cifras que usted muestra y con esta explicación que se brinda desde el Ministerio del Área, o sea, el Ministerio de Economía, ¿cómo reciben entonces la observación planteada por el expresidente Morales? Donde dice que efectivamente se habla de crecimiento económico, pero que esto no lo siente la gente. Y precisamente pone de ejemplo el jornal de los trabajadores, una persona que trabaja de un obrero por jornal. Cecilia, como mencionaba, son percepciones, pero lo que importa en economía es medir con el termómetro. Las sensaciones térmicas pueden ser engañosas, lo que importa es medir estas variables de manera fiable. Entonces, ante la sensación térmica uno puede decir, bueno, es una percepción muy particular. Pero aún así, nosotros estamos mostrando que en el mismo sector de la construcción, los jornaleros, en este momento los que hacen la, el jornal, los obreros, están ganando entre 80 a 200 bolivianos, dependiendo del jornal. Entonces, creemos que eh, eh, las variables que aquí hemos mostrado están mostrando eh, que en varios sectores de la economía se está dinamizando el empleo, la construcción y el, y el ingreso. Entonces, eh, los datos que mostramos es mejor que eh, una percepción datos concretos, datos objetivos ¿Y cuál cree que sea la percepción? ¿O no hay temor? Se la reformulo la pregunta ¿No hay temor? Digamos, no, no ¿No les preocupa el hecho de que la percepción también ciudadana pueda ir en este sentido Ministro? Es que justamente eh, el dato que mostraba en esa otra nota periodística contradice lo que en esa otra percepción se estaba manifestando, entonces lo que hay que comprobar es cuál de las percepciones son, es la correcta. Y nosotros viendo las variables macroeconómicas, pero también sectoriales, en los servicios, en la manufactura, en la agricultura, en las export, en las import, en el, en el mercado laboral, todas muestran en la inflación que está controlada, todas muestran que la macroeconomía y también sectorialmente anda de manera adecuada y además eso condice con lo que le mostraba a Juan Carlos en términos de la recuperación que está sintiendo el sector de la construcción el sector del transporte el sector manufacturero Ministro, por lo que usted nos explica esta noche entonces, ¿no hay comparación entre una percepción con un dato? frente a un dato usted nos nos maneja, nos trae datos y se habla de percepciones que tienen Posiblemente una, una persona, un expresidente, pero también posiblemente algunos sectores que en este momento digan, sí, yo estoy ganando, ese mi jornal va en ese rango. ¿Esa sigue siendo una percepción o ya se convierte en un dato? Se, ve, se convierte en un dato en la medida que metodológicamente hay una recolección adecuada de los mismos, una recolección metodológicamente testeada, aceptada internacionalmente para medir una determinada evolución de una variable. Le, le pongo un ejemplo. Le pongo, yo esta semana yo vendo panes y esta semana, por alguna circunstancia, no he vendido los panes que he vendido la anterior semana. Y le comento a usted, le digo, esta semana me ido mal. Esa es una percepción. Esa es una percepción, pero puede ser que el de al lado, la, la venta de al lado haya tenido una venta súper exitosa. Ajá. Entonces, lo que se hace es colectar. De manera, y eso lo hace el INE semanalmente, estás, o dependiendo de la encuesta si es de empleo trimestral o es la, la recolección de datos de ventas, eso lo hace el INE re, recurriendo a datos del Servicio de Impuestos Nacionales, a de la Aduana Nacional, de otras instituciones que están relacionadas con la actividad productiva. Entonces lo que importa aquí es mirar los datos, las percepciones... No, no, no dejan de ser, digamos, interesantes, pero en la medida que nosotros las cotejamos con los datos, creemos que lo que nosotros estamos mirando es una recuperación en varios sectores de la economía, el empleo, el ingreso, y justamente esa, esos datos más bien son coincidentes con la percepción positiva que te mostraba en esa nota de ese otro medio de comunicación. Por lo tanto... Eh, nosotros estamos eh, plenamente seguros de que estas variables van en un ascenso importante, no solamente en un sector concentrado, ¿no? uh -huh. que solamente fuese la construcción, no me dirías, pero este otro sector está muy mal y este otro. No, es una recuperación, una reconstrucción en varios sectores de la economía. Ministro, según el Fondo Monetario Internacional y datos que ellos han obviamente comunicado, la inflación llegaría a un 3.9%, ¿coincide con los datos que maneja su ministerio? Bueno, la metodología del Fondo Monetario Internacional eh, es hecha eh, en términos de ciertos ciertas variables ...y ciertas eh, metodologías que propiamente esta institución utiliza. Nosotros mantenemos eh, nuestra meta de crecimiento del 5,1, que está basado en la aplicación, obviamente, del de fomento a la inversión pública... A, la, ...a resguardar la demanda interna y también, obviamente, ahí aparejado va el motor de las exportaciones... Y el elemento clave es la redistribución del ingreso. Por eso las variables de pobreza han vuelto a bajar respecto a lo que estaba en el 2020, el 2021. Y Cecilia, según los datos de la Cepal, la pobreza en América Latina va a estar en un orden de un 33%, pero no todas las economías. Señala la Cepal que una de las economías que va a revertir la pobreza es Bolivia. Entonces, eso va aparejado con un orden de crecimiento económico que otros organismos también nos dan como una de las economías que va, va a crecer, pero nosotros eh, tenemos nuestros datos, tenemos nuestras proyecciones y estamos eh, convencidos de que la economía va a tener un mejor comportamiento de lo que señalan estas otras instituciones que en años pasados, no ha sido la excepción, el 2021 se han equivocado en el pronóstico. Más del 5% de crecimiento y ¿cuáles son los datos entonces de inflación que se proyectan para Bolivia? Nosotros tenemos en el programa fiscal financiero un 3,3%, en estos momentos estamos en un acumulado del 0,78 o 79%, redondeando 0,80, no es ni el 1%, somos la, una de las economías con la más baja inflación en el mundo, cuando en otras economías... Y de seguro el ministro de planificación, eh, Sergio Cusicanqui va a poder explicar en detalle el desglose de cada uno de estos elementos, ítems, para el desarrollo del censo. En lo que toca la, al, al recurso, pero está garantizado. Está garantizado, porque hay recursos de fuente externa y también de fuente interna que, posteriormente, cuando lleguen los recursos restantes, van a ser de reposición, ¿no? En la medida que se demuestre el este gasto. Bien. Bien, ministro, le queremos agradecer por habernos acompañado esta noche, dando en que no me pierda para explicarnos con detalles y con datos lo que usted le ha dicho al país. Gracias por estar con nosotros. Yo se lo agradecido Cecilia y Juan Carlos a la invitación del programa en Red Muchísimas gracias. Marcelo Montenegro nos ha acompañado, ministro de Economía, para hablar de los datos, las cifras. Percepciones también, por algún lado, de eh, los números que maneja el gobierno a partir de la economía en el país. Eh, Cecilia, permítame, por favor.